Bienvenidos a la función que supone el paso del ecuador del, del ciclo, 6 de 12, hacemos, hacemos hoy. Y está bien, yo creo que sea, con una película de John Martin Finney, más conocido, ustedes le conocerán por su nombre cinematográfico, John Ford, ¿eh? John Ford. Porque sin duda John Ford es, eh, no solo, probablemente el más grande artista americano del siglo XX, y utiliza a propósito la palabra artista y no cineasta, ¿eh? para situarlo donde yo creo que es su sitio exacto. Quizás en el arte americano del siglo XX solo hay, desde mi punto de vista también, esto obviamente solo me compromete a mí, otro artista capaz de soportar el diálogo con John Ford, con el que mantiene algunos puntos de contacto de los que luego hablaré, que es William Faulner en la literatura, como saben ustedes la obra de Ford, más de 50 años de carrera cinematográfica atraviesa prácticamente toda la historia del cine hasta, hasta su muerte, 140 películas dirigidas muchas de ellas perdidas sobre todo la de la época muda alguien que comienza en el cine siguiendo la estela de su hermano, Francis. Francis es ese señor del bombo, ¿eh? no Manolo, sino Francis Ford, el hermano, el hermano de John Ford, al que, eh, el que lleva a su hermano John a, a, a Hollywood, comienza a trabajar con él como asistente, eh, como stuntman, como actor ocasional, a veces, hasta que en 1917 se pone por primera vez detrás de una cámara con una película llamada El Tornado. Entre 1917 y 1926, en el cine mudo, rueda alrededor de 60 películas, 60 películas. solo se conservan 10, nunca lamentaremos lo suficiente que solo una sexta parte de la obra muda de de force se, se conserve de ellos 43 son westerns o eran westerns 25 de ellos con el mismo actor siempre Harry Carey al hijo de Harry Carey Harry Carey Jr. verán ustedes como protagonista de la película de hoy en el papel de Sandy ¿Eh? Travis y Sandy son los dos vendedores de caballos que verán ustedes ayudan a la caravana mormona a llegar al valle que están buscando, huyendo digamos, de la intolerancia de la sociedad uh, americana. Eh, esto es importante, eh, Ford comienza a trabajar en el cine con la Universal y pasa luego al de unos años a la Fox y en la Fox tendrá el gran encuentro que va a marcar toda una parte de su cine, hasta cierta medida que se puede decir que Ford comienza a ser Ford cuando se desprende de esta influencia. La Fox en 1927 contrata a Friedrich Wilhelm Murnau, el gran cineasta alemán, que se convierte en la gran estrella artística de la Fox. La influencia de Murnau sobre el cine americano de la década de los 30 y posterior es notable e indudable y buena parte de las películas que Ford rueda para la Fox en los primeros años 30 llevan esa marca indudable. Podríamos decir que en cierta medida el Ford real es el Ford que ha sufrido la influencia de Murnau, la ha asimilado y se la ha quitado de encima después. Su primer éxito cinematográfico viene en 1924 con un western famoso, El caballo de hierro, sobre el, los ferrocarriles que unen desde las dos orillas del Atlántico y del Pacífico, que unen, o que vertebran o intentan vertebrar el... Eh, la nación que se está construyendo todavía a mediados del siglo XIX y en el año 26 fue rueda el último western de ese periodo. la su última película muda es también un, un western tres hombres malos tardará 13 años en volver al western pero lo hará al punto más alto 1939 la diligencia ¿eh? la diligencia sin duda la película o una de sus películas esenciales y fundamentales. Eh, para que se hagan ustedes una idea de lo que sucede a partir de la diligencia, entre 1939 y 1941, eh, Ford rueda siete películas en tres años, siete películas. Al menos cuatro son eh, grandes obras maestras absolutas de Ford, del cine americano y de la misma del cine mundial, piensen en la diligencia, pero piensen también en las uvas de la ira, 1940, la adaptación de la, película de la novela de Steinbeck, piensen en el joven Lincoln del 39, no su primer acercamiento a la figura de Lincoln, porque en el caballo de hierro hay, en la escena de arranque del caballo de hierro, Lincoln está presente de una manera muy particular, y 1941, Que a mi valle, una de las piezas quintesenciales del cine de Ford, es bonito saber, sin duda los cinéfilos ya lo conocerán, que esa película no estaba preparada, no era Ford el director llamado a dirigirla, iba a ser William Wyler. Justicia poética, el que William Wyler no, hubiera, no acabara la película que estaba realizando y tuviera, el estudio tuviera que recurrir a Ford para dirigir la película, porque durante los años más duros de la crítica con Ford. Ford no ha sido siempre un cineasta absolutamente aceptado por una cierta crítica intelectual, sobre todo europea. Eh, el grito de guerra de esa crítica era uh, ¡Viva Weiler! ¡Abajo Ford! ¿Eh? Hoy en día sabemos que de Willem Weiler queda lo que queda, poco relativamente, y que Ford está cada día más uh, presente en el cine actual y en las reflexiones uh, críticas. Que perdí me vayas, Parece mentira que una película que no ha sido preparada por Ford, que es una película de estudio, pueda ser llevada por el cineasta a su terreno de una manera tan rápida e inmediata para producir una película que muchos supongo habrán visto y de la que lamentablemente no, no, no, no tenemos tiempo de hablar de, de todo. En eh, la Segunda Guerra Mundial Ford se incorpora al ejército como operador responsable de producciones cinematográficas y rodará una de las piezas quintasenciales de su catálogo, un pequeño documental de 17 minutos llamado La batalla de Midway, que si no conocen deberían buscar, es fácil acceso, está en el, la reciente edición en Blu-ray del joven Lincoln, la tienen ustedes, La batalla de Midway. ¿Por qué les llamo la atención sobre la, la batalla de Midway? Porque mi tesis no sé si cierta o no, pero creo en ella firmemente, es que si ustedes cogen las 140, uh, no, no las 140, porque no tenemos, pero todas las películas de John Ford que se conservan, las meten en un mini pimer, eh, sacan el zumo, ¿qué? el resultado es la batalla de Midway. Esos 17 minutos contienen todo el cine de Ford, en apenas uh, poco más uh, de un cuarto de hora. Todos los elementos que hacen del cine de Ford lo importante que... Eh, que es están en esa pequeña película, condensados en 17 sublimes minutos, rodados por el propio Ford, en muchos casos imágenes rodadas con su cámara en mano por él, en Midway, en el, eh, el, ante el ataque japonés eh, eh, y que forman, yo diría, una de las piezas esenciales de su, de su catálogo. Saben ustedes cinco Oscars, o seis Oscars en su carrera. No me parece demasiado relevante. Los Oscars son lo que son, pero sí que es verdad que desde el 35 al 52 fueron acumula seis. ¿Eh? Mejor película, mejor director, qué verdad, Mi Valle, las uvas de la ira, el de la tor la batalla de Midway. Por una vez, <ríe> por una vez el Oscar mejor película, mejor cortometraje documental, mejor del año 42. ¿eh? Por una vez eh, hay que dar a los Óscar lo que es suyo. Y por fin, en 1952, el último Oscar El hombre tranquilo, una película que eh, ha sufrido en algún momento algunas eh, lecturas eh, poco adecuadas, ¿eh? pero que tampoco tenemos tiempo de hablar ahora. Me voy a detener en, antes de entrar a decirles algo más concreto sobre el cine de Ford y sobre la película de hoy. En el periodo que va del año 47 al 50, eh, por dos razones, una sobre la que volveré luego, porque el año 47 es un encuentro decisivo, desde mi punto de vista en la carrera de Ford, que es el encuentro con Frank Nugent, que se convertirá en guionista de 11 de sus películas eh, por venir, a partir del año 47, y porque es el, re, es el momento en el que la madurez absoluta de Ford se concreta en, al menos en cinco soberbios western. ¿eh? Pago Master cierra el ciclo, de alguna manera. For Apache en el 47, una película trascendental en la carrera de Ford. La película que en España se llamó con un título, bueno, no, no sé si tan descabellado, por una razón que luego también comentaré, La legión invencible. She wore a yellow ribbon, el título de una canción popular, ella llevaba una cinta amarilla, es trasmutado por el titulador español en un título La legión invencible, de la misma manera que The Searchers los buscadores, será transmutado también por los tituladores españoles en Centros del Desierto, pero do, después de durante muchos años haber pensado yo que ese cambio de títulos no era demasiado acertado, ahora no lo tengo tan claro, mejor dicho, lo tengo claro al revés, creo que es una, hay un cierto acierto porque a, a, toca uno de los elementos eh, nodales de la obra de Ford que es eh, su relación con el mito, sobre lo que volveré de inmediato. Tres padrinos, una película que curiosamente no directamente, pero casi hace reaparecer algunos personajes que todavía no habían aparecido en la obra de Ford, porque Vagomaster no se ha hecho todavía, dos años antes, el 48. Río Grande, otra, la segunda de la llamada trilogía de la caballería, que realmente no es una trilogía, es una tetralogía, porque en el año 56 hará Misión de Audaces, que no goza de buena fama. Debo decir que mi primer contacto con el cine de Ford fue Misión de Audaces. Y todavía no me he repuesto de ese contacto. Era un niño muy joven que en el cine Trueba de Bilbao se sentó a ver una película de vaqueros No era exactamente una película de vaqueros una película sobre el género que los americanos llaman de Civil War, o la, guerra, la guerra civil, aunque había caballería y había caballos y todas estas cosas. En Vagomaster también hay muchos caballos, como ustedes verán. Y finalmente en el 50, Vagomaster que cierra este memorable digamos, ciclo de, de Western, probablemente con la película más pura del ciclo, la más desnuda, eh, la más experimental en cierta medida, eh, la menos atada a las convenciones ni del género, ni lo que es el cine de Hollywood de la, de la época, una película que él Foro muy consciente de ello, eh, hecho, decía él, con absoluta libertad y es mi película más libre, más suelta y no es improbable que sea... Decir la mejor en Ford es una tontería, digamos que una de las esenciales, podríamos decir. Yo creo que aunque sea un poquito esquemático lo que les voy a decir, hay dos grandes tipos de cineastas, dos grandes tipos de cineastas. Eh, y cuando hablo de cineastas hablo de, de eh, autores de películas que merecen la pena. Eh. Eh, cineastas son unos pocos, el resto de el, la gente hace cine, que es otra cosa. Eh. Entonces, dentro de los cineastas... Gente que tiene, digamos, esa relevancia singular, hay dos, dos grandes tipos. Unos que cultivan una especie de pequeño huerto secreto que trabajan en profundidad, agotando hasta el último centímetro de tierra, pero es un huerto muy pequeñito, muy pequeñito. Piensen en un cineasta como Robert Bresson. ¿Eh? Piensen en, haría un nombre nuestro, en un Víctor Erice. ¿Eh? Piensen, si quieren ustedes, en un cineasta que es el siguiente de este ciclo que es Yasuhiro Ozu, cineasta también que cultiva un huerto pequeño, por un lado. Del otro lado están los que se mueven en amplios territorios, cubren con mirada de águila muchos géneros, temas, eh, son cineastas todo terreno, el cine americano Howard Hawks, una especie de contrafigura de John Ford, un cineasta inmenso eh, por otra parte, Kenji Mizoguchi, el que vieron el otro día una de sus obras maestras de los años 40, sería también un cineasta de este tipo. Y por supuesto, si estuvieran el otro día en la presentación de Paisá, eh, no tendrán duda de que Roberto Rossellini formó parte de esos cineastas. La capacidad eh, de búsqueda de moverse en territorios muy distintos. Una aproximación superficial para colocar a Ford en algunos de estos terrenos nos llevaría a colocar o a pensar que Ford se coloca en la segunda de las categorías. Error en la medida en que Ford es un cineasta intenso y extenso a la vez, es decir, no hay ninguna contradicción entre abrir el panorama de los géneros, de la manera de acercarse al tema, eh, no hace falta limitarse a un, si eres John Ford, a un huerto pequeño y para bien abonado eh, para a pesar de trabajar en grandes eh, superficies, eh, ir hasta el fondo de lo que está tocando. Diríamos que John Fors es probablemente el único cineasta, que yo, hasta donde yo conozco la historia del cine, que eh, se mueve perfectamente en los dos terrenos. La intensidad o la, la extensión no está reñida con la, con la intensidad. Ya he dicho antes que su filmografía acompaña a los 80 primeros años de la historia del cine, sino que además traza, y esto es una cosa que también parece importante, un recorrido único a través de la historia de Estados Unidos. En un espacio cinematográfico habitado, en algunos casos, por personajes reales, el rol que Abraham Lincoln juega en muchas películas de Ford, en varias, como... El joven Lincoln, sin duda, es la película central de esas reflexiones, pero ya les he dicho que en el caballo de hierro, por ejemplo, la presencia de Abe como le llaman, todavía no es Lincoln, todavía no es Abraham Lincoln, como tampoco lo será en el joven Lincoln, pero aquí mucho menos Abe este personaje Abe es Lincoln y será, digamos, de alguna manera, el que adelantará algunas de las ideas que luego van a construir la nación americana. El segundo es Ulysses Simpson Grant, precisamente el, el comandante en jefe de los ejércitos de la Unión, el que, la mano derecha militar de Abraham Lincoln durante la época de la guerra y una figura recurrente en varias películas fordianas. No tengo tiempo de, ahora tampoco de detenerme en este tema. También personajes como eh, Douglas MacArthur, citar, ¿eh? en una película memorable de final de la guerra, no eran imprescindibles, 1946. La guerra ha terminado, Estados Unidos ha ganado la guerra y John Ford, en 1946, rueda una película de derrota. <risa> Roda una película sobre la derrota de los americanos en Filipinas. Hay que ser eh, muy gran cineasta, tener las ideas muy claras, para en lugar de refocilarse en el, la victoria y en el espectáculo bélico, hacer una película sobre el drama de la derrota, el momento en que los americanos son expulsados de de Filipinas por los uh, japoneses, con una uh, famosa aparición de MacArthur. Pero también eh, personajes reales pero menos relevantes, eh, si han visto una película que se llama Cuna de Héroes, se acordarán de Marty Maher, interpretado por Tyrone Power, ese eh, joven que no consigue ingresar en West Point y que acabará su vida mm, de Bedell casi, de, eh, educando a las jóvenes generaciones de militares de Estados Unidos. ¿eh? de Estados Unidos, personaje real, pero también los personajes imaginarios que contribuyen, digamos, a forjar esta idea de la nación americana, desde el doctor Bull de los años 30, el juez Priest, que reaparecerá en dos de las más grandes películas de, de John Ford, hasta terminar, sorpresa, sorpresa, pero no tanta, eh, no tanta, con la doctora Carwright en Siete mujeres, postrera, encarnación femenina, del héroe fordiano, una de las, eh, uno de los héroes quintesenciales fordianos, lo digo masculino a propósito, uno de los héroes quintesenciales fordianos, en la película que cierra su carrera y que se cerrará también con un suicidio de la protagonista. También Ford no era únicamente un, eh, un ingenuo, era también alguien que conocía bien digamos, la, la vida. Eh, y esto traza, traza en el cine de John Ford una relación directa con lo que llamaríamos el, el mito. El cine de Ford es un cine de personajes eh, reales, cotidianos, que podemos tocar con eh, los dedos de la mano, eh, o si quieren tocar con los ojos, eh, podríamos decir, tocamos con los ojos y con los oídos esos personajes. Pero mm, se confronta, esos personajes se confrontan permanentemente con el, con el mito. Eh, ustedes han visto sin duda El hombre que mató a Liberty Balance. Eh, la frase que el periodista anuncia en Liberty Balance eh, sirve para todo el cine de John Ford cuando los hechos se convierten en leyenda cambiemos el, el verbo lo que se filma es la leyenda el cine de Ford filma de alguna manera eh, la leyenda nadie lo ha expresado mejor que uno de los o oh, el desde mi punto de vista el gran y esto supongo que quizás puede sorprender el gran heredero cinematográfico actual, cinematográfico actual de John Ford, que es Jean-Marie Straub, cineasta aparentemente alejadísimo del cine de Ford, pero sin embargo yo diría que es el que mejor ha recogido, no de manera mimética, sino entendiendo muy bien y transformando a la altura de los tiempos y a una personalísima manera de entender el, el cine, esta idea eh, del cine de Ford, cuando el cine de Ford hace cuentas con el mito. Les leo uh, la manera en que Jean-Marie Straub uh, piensa el, el mito, del cual es, también es un cineasta del mito Straub. El mito dice, no es algo arbitrario, sino un vivero de símbolos al cual pertenece una sustancia particular de significaciones que solo él puede exponer. Cuando repetimos un nombre propio, un gesto, un prodigio mítico, estamos expresando en media línea, en algunas sílabas, un hecho sintético y comprimido, una médula de realidad que vivifica y nutre a todo un organismo de pasión, de condición humana, a todo un complejo conceptual. Y además, si ese nombre, ese gesto nos es familiar desde la infancia, desde la escuela mejor aún. La inquietud es más verdadera y más cortante cuando subvierte una materia familiar. Sabemos que la manera más segura y la más rápida de sorprenderse es fijar la inmovilidad siempre en el mismo objeto. Un buen día, nos parecerá que ese objeto milagro no lo hemos visto nunca. Eh, ¿Cómo aborda Ford esta transubstanciación de la historia en mito? La historia americana convertida, sin dejar de ser historia, convertida en mito. Eh, a través de dos figuras cinematográficas de las cuales una la verán funcionando a pleno rendimiento en la película de hoy. Es la figura que estructura la, el, el relato, aunque también a su vez subvertida en el interior. De un lado, el viaje del este hacia el oeste, el recorrido primordial en el que obviamente coagula toda la aventura de la colonización del espacio americano, aventura de la colonización que tiene sin duda el reverso oscuro. Piensen en el centro del desierto, por ejemplo, de la eliminación del otro que poblaba esas, esas tierras. Ford lo sabe muy bien y no lo oculta nunca. El cine de Ford es un cine que jamás oculta estos temas. ¿Eh? Durante mucho tiempo acusado de fascista, de racista, etcétera, por una visión, yo diría, esquemática y miope del cine de Ford. Ford jamás oculta la, la realidad ni no nos muestra a la otra cara. Piensen también en la versión distópica que fue presenta de ese viaje del este hacia el oeste en una película como Las uvas de la ira. Las uvas de la ira es la película sobre el viaje del este al oeste, visto ahora bajo precisamente el prisma, eh, no eh, de las virtudes y los valores de la colonización, sino el drama de una sociedad en descomposición eh, por la crisis eh, económica y que aparta, digamos, radicalmente a muchas de sus personas del, del tema. Primera figura, ese viaje del este hacia el oeste. De Regambre, no hace falta decirlo, homérica. Saben ustedes que en el hombre tranquilo, en el Hombre Tranquilo, cuando después de la noche de bodas entre John Wayne y Maureen O'Hara, Barry Fitcher entra en la habitación y ve la cama de matrimonio rota, dice, impetuoso. Homérico. Bueno, no sé si está pensando en lo que había sucedido en esa habitación o en el cine de Ford, ¿eh? pero bien traído está que en esa película se haga una referencia a Homero, que es, yo diría uno de los grandes, eh, eh, sin duda, Homero ha construido los dos grandes eh, mitos fundadores de nuestra civilización, ¿eh? las Ilíadas y las Odiseas. Alguien ha dicho, solo hay dos tipos de relatos, los relatos tipo Ilíada, en los relatos tipo Odisea, el rato del viaje o el relato que sucede en un lugar, cerrado y acotado, no hay más. Todo lo demás son pájaros y flores, eh, pero lo básico está ya dicho en, en el texto de Homérico. Bueno, pues Ford, a su manera, muy personal, muy particular, eh, lo revive en, en su cine. El otro do, la otra figura que atraviesa la película de Ford, puede parecer que no hay muchas películas que hablen de este tema, pero está... En muchas otras, a veces como una especie de acorde de fondo, ¿eh? es el, el drama de la fractura que enfrenta en una guerra civil, una guerra civil norteamericana, una guerra de una violencia inaudita, a un norte, ¿eh? sin duda con el que force se identifica, sensible a los valores democráticos, en el que se hace patente un capitalismo que se revela como económicamente avanzado, a la sociedad del sur, la sociedad de los estados confederados del sur, que intenta sobrevivir, anclada en viejos principios aristocráticos y viviendo sobre la inhumana explotación de una parte de la población, toda la población de color, a la que se obliga a vivir en condiciones de animalidad. De animalidad. Esos dos movimientos geográficos, de este a oeste y de norte a sur, trazan una especie de cruz una especie de cruz, eh, sobre el cine, sobre la América, sobre el mapa de América, y estructuran buena parte del cine, de, del cine, a veces de manera directa, en las películas que dedica a la guerra civil, que son muy poquitas en primer término, uh, pero también en el fondo de, de otras. Conviene precisar, de todas formas, que estas dos figuras, estos dos elementos, eh, el viaje hacia, del este al oeste es vivido fundamentalmente como espacio de la constitución de la nación, ya he dicho también, sin olvidar la cara distópica y sin olvidar incluso la cara más que distópica, la cara, digamos, de lo que, el, eh, lo que eso tiene desde el punto de vista de la eliminación de otras eh, culturas y situaciones. El otro, por el contrario, se vive como una cicatriz, una especie de cicatriz que deja una huella indeleble en el cuerpo social y que de alguna manera la sociedad americana tiene que tratar de borrar esa huella que hay que reabsorber a la comunidad derrotada en el interior de otra más abierta e inclusiva. Los que han visto una película, La legión invencible, se acordarán de esa escena memorable, un entierro, las películas de foresta de entierros llenas de entierros memorables, en la cual eh, en combate contra los indios ha muerto un soldado del regimiento. Eh, John Wayne eh, en su, eh, enuncia la oración fúnebre y entonces nos enteramos que ese soldado, John Smith eh, de nombre, eh, era un antiguo general confederado que se había incorporado al ejército del norte como soldado raso. ¿Eh? como soldado terminada la guerra y perdida la guerra, yo vengo por soldado Lo bonito es que la bandera confederada que ponen sobre el féretro está hecha con las enaguas de la mujer del general, ¿eh? las enaguas rojas de la mujer del general del norte, ¿eh? que presta sus prendas para que el, el soldado este pueda ser enterrado con la, con la bandera por la que él combatió en un momento dado. Digo para ver un poco cómo se mueve Ford en este... En este terreno. Todavía más hay una película que pone en escena exactamente el tema de la cicatriz, que es Misión de Audaces. Misión de Audaces trata de eso. Un hecho real, acontecido durante la, la guerra civil, una incursión en territorio enemigo de, una, de un par de regimientos de la Caballería del Norte para destruir los centros de aprovisionamiento sudistas, mientras Grant está sitiando Vicksburg. Eh, Aquí la cicatriz está expresada físicamente en la película porque los yanquis en su avance a través del territorio del sur van destruyendo, levantando tierra quemada, van destruyendo todo lo que encuentran a su paso hasta culminar con el levantamiento de las vías, de las vías férreas, es decir, es una cicatriz real, no se trata de únicamente una, una metáfora sino que la película habla de esa metáfora poniendo en escena una cicatriz real, la, de, la que los soldados del norte llevan a cabo sobre el territorio americano, para que vean ustedes eh, la materialidad, digamos, con la que trabaja el cine de Ford también. En el cine de Ford las ideas eh, no son solo ideas, son ideas que están hechas eh, materia del relato, materia de la imagen, materia del sonido, como veremos eh, ahora. Bueno... Mmm, Pero sin duda, yo creo que la obra que mejor pone en, en evidencia, esa, la triple dimensión individual que tiene en el cine de Ford, no entenderemos nada del cine de Ford si no somos capaces de ver en cada imagen estas tres capas geológicas. Eh, la capa de lo individual, la capa de lo colectivo, en Ford lo individual es siempre colectivo, pero me lo me a toda libertad, lo expresa con claridad y la película de hoy mucho más. Y tercera capa, la capa mítica, individual, colectiva, mítica. Bueno, mítica, una película rodada en 1949, 100 años después, nos dicen la canción que abre la película, porque van a ver ustedes una película de canciones, es una película musical, ¿eh? en buena medida, o sea, Gallagher decía decía un, un drama musical, bueno, probablemente, o una película de caballos, también puede ser una película de caballos, ¿eh? los protagonistas son vendedores de caballos. Justo un siglo después de los acontecimientos, forfilma este viaje de los mormones expulsados, de varias comunidades después del de linchamiento de Joe Smith, el fundador de la secta ¿eh? y que viajan para buscar un sitio donde sentarse en la convicción de que hay una tierra que Dios les ha destinado y que ellos tienen que hacer fructificar, es una historia que cuenta, ¿eh? Vagomaster. Este pequeño Western ¿eh? este pequeño Wester, mm, eh, que nos cuenta la odisea, eso, ahora sí, ahora es el momento, de decir, ya antes he hecho referencia a Homero, pero es que esta película es eso, una, una odisea, un viaje, eh, un viaje eh, que nos lleva a esa tierra, inspirado en un hecho real, pero obviamente tomándose todo tipo de, de libertades. Lo fascinante es que para conseguir su objetivo, los mormones, este, los mormones tendrán que, buscar, tendrán que mezclarse a lo largo del trayecto con gente de toda, la, de toda laia, eh, vaqueros de pasado confuso, retengan esta idea porque este es un tema que me gustaría poner a debate con ustedes, no que en toda la literatura crítica sobre Ford nunca he encontrado una referencia a este tema que les voy a comentar ahora y que sin embargo para mí es claro y tiene que ver además con la presencia de Frank Nubel en el guión sobre el que luego hablaré, luego es decir, eh, vaqueros de pasado confuso, Piensen en Travis y Sandy, los dos jóvenes vaqueros que se van a convertir en los guías de la caravana mormona, ¿eh? sobre todo en Travis, en el personaje de Travis, Digo para que, para que lo vean con atención. Con cómicos de la legua, de costumbres laxas, a los que se encuentran en estado de coma etílico, porque se han tenido que beber perdidos en el desierto y se han tenido que ver sus propios crecepelos con los que embaucaban a la gente en las ciudades por las que pasaban, se los han tenido que beber para sobrevivir. Con indios escépticos, ante la llegada del del hombre blanco, el encuentro con los navajos, y los navajos uh, les dicen, nosotros uh, eh, no queremos uh, saber nada con los uh, hombres blancos, bueno, los mormones no nos desagradan, los hombres blancos son ladrones, los, hombres, los mormones son menos ladrones que los hombres blancos, <risa> la, la caracterización que hacen los, eh. y sin embargo los navajos invitarán a los mormones a compartir con ellos, en otro de los interludios musicales, la película está llena de interludios musicales, eh, su, su eh, abrirles un territorio para que puedan pasar a través de ellos. Y, por supuesto, el mal absoluto, ese que hay que erradicar de manera total, encarnado en unos bandoleros desaprensivos, los Clegg, que nacen en línea directa de otros bandoleros, no, no bandoleros, pero de otros grupos de personajes, los Clanton de Pasión de los Fuertes, ¿eh? es la línea directa. Y que esto me da, fíjense que lo que son las cosas, me he dado cuenta de cuando venía en el autobús de Bilbao me he dado cuenta de esto y no me he dado cuenta nunca y teóricamente debería haber caído mucho antes. El padre, el patriarca de los Cleggs, es una banda familiar formada por locos, tarados, subnormales y asesinos de toda la haya, que Ford caracteriza más en dos golpes de... El personaje se llama nada menos que Shiloh Clegg. Shiloh. No me había dado cuenta que Shiloh es la que Ford dice en The Civil War y en otra película, la batalla más sangrienta de la guerra civil. Eh, las películas en las que se hablará de, de Shiloh, batalla de la guerra civil, están todavía por venir en el cine de Ford. Pero qué curioso que Ford haya elegido poner el nombre de Shiloh a este personaje que es un asesino brutal, eh, que le haya llamado Shiloh también. Bueno, eso no es... Ford trabaja con un número limitado de, de elementos con los cuales es capaz de, a veces de, de modular de, ciertas cosas. Como en tantos films de Ford, la comunidad, el grupo, la familia, en este caso una, un grupo de buenas gentes, como dice Elder Wick, el personaje que hace Warbond, el, el jefe digamos, de la caravana mormona, eh, la comunidad es el eje en una película en la que no hay ni una sola estrella cinematográfica. Ford renuncia a grandes nombres conocidos y da el protagonismo nada menos que a Ben Johnson, que ahí solo había trabajado con él antes en, en, en For Apache, eh, doblando, como Stuntman, doblando a Henry Fonda en las escenas de caballería y le da el papel principal en La legión invencible lo ha tenido también, pero un papel muy secundario, siempre ha hecho papeles secundarios, aquí le va a dar el protagonismo, o a Harry Carey Jr., sin duda, acordándose de su padre Harry Carey con el que he dicho antes, hizo 25 películas en una época muda, también le ha dado el otro papel fundamental, de protagonista de los dos jóvenes vendedores de caballos que van a dirigir a los mormones hacia el río San Juan. Soberbio guión de eh, Fran Nugent, aplazo todavía las, un par de reflexiones sobre Fran Nugent, y Patrick Ford. Ford nunca ha firmado sus guiones aquí, se lo hace firmar a su hijo Patrick. Bueno, no sabemos cuánto habrá de Patrick Ford. De Fran Nugent, probablemente mucho, pero probablemente me da la impresión más de Ford en este sentido, en el sentido de que no es improbable que Nugent entregara un guion perfectamente estructurado y que Ford se dedicara, a la vista de los resultados, a desestructurarlo. Es una película que no le desmerece nada junto a algunas películas de un cine que está todavía por llegar, que es un cine que va a disolver la narración y la causalidad de la narración en momentos concretos y particulares. Eh, y además hecho de una manera uh, menos enfática, por así decirlo, ¿no? sin decirnos que está hablando de eso, ¿eh? como hacen tantas y tantas películas de eso que llamamos el cine moderno para Ford, eh, la oposición clásico-moderna no tiene sentido, ¿eh? no hay nada que discutir aquí. Bueno, eh, ese grupo, esa familia ampliada, ese grupo de, como dice eh, Elder Wicks, un pequeño grupo de familias, atraviesa el desierto para llegar a la tierra de promisión. El mito bíblico también está detrás, antes la referencia al mito también, véanla aquí en esta referencia, en ¿eh? el viaje a la tierra prometida, si quieren, ¿no? de alguna manera uh, Ford coloca eh, la, la pequeña epopeya mormona junto a la gran epopeya israelita de Moisés llevando de Egipto a la tierra prometida a los, uh, a los israelitas. Todavía más, al final la película no se cierra en el sentido... Uh, convencional, de hecho la película es con una especie de bucle narrativo, ¿eh? como si volviera a empezar al, al final. Incluso después de la palabra, la palabra fin, Ford incorporará unas, uh, pocas imágenes, unas pocas imágenes para decir que una cosa tan banal, tan sencilla y tan hermosa como la vida continúa, ¿eh? y la vida continúa. Podría ser, saben ustedes que hay una película aquí, Arostami, que se llama así, y la vida continúa. ¿eh? Bueno, La música. Eh, soberbia partitura de Richard Hageman, pero todavía más uh, soberbias canciones de Stan Jones. Stan Jones y Los Son of the Pioneers. En los Son of the Pioneers cantaba Ken Curtis, que se había casado con una hija de Ford. No sé si cuando Isabel de Vagomaster se había casado ya con la hija de Ford, se casaría después. Pero los Son of the Pioneers eh, estarán presentes también en Río Grande, en las dos memorables canciones, las dos serenatas, la serenata Kathleen que dan los cantores del regimiento y en la serenata al general Sheridan, otro de los eh, nombres eh, eh, reales de la guerra civil que solo incorpora en su... Y aquí, eh, sí, la expresión puede ser buena, se ponen las botas a cantar, <ríe> al fin y al cabo son vaqueros, eh, y, y canciones que acompañan todo el desarrollo de la película. Ya he dicho que la película es una película en buena medida musical, ¿no? desde el bucle inicial al final, la canción que oímos al principio, la oiremos al final para cerrar, digamos, la, la epopeya y el viaje, esta idea de la circularidad, del eterno retorno, nuevamente esas referencias al, al mito. De la historia al mito nuevamente a través de una canción popular, una sencilla canción popular, en cuyas estrofas se pone de manifiesto la infinitud de un relato que siempre puede volver a comenzar. Por eso la película incluirá al final esa secuencia que les he dicho, donde reviviremos distintos momentos de la historia, imágenes que ya hemos visto, y añadirá algunas más que no hemos visto todavía. Pero es una especie de medley. Saben que el medley es un género musical americano que mezcla elementos tomados de distintas canciones. Bueno, pues Ford hace suya, digamos, esta, esta idea del medley para terminar la, la película. Y para revivir a la manera homérica esta idea, de que es el trayecto lo que cuenta y no la meta alcanzada. Para los mormones, quizás lo que cuenta es alcanzar la meta, para Forno. Para Forno, lo que cuenta es lo que dice la película realmente, lo que cuenta es el trayecto. Y, como diría Cabafis, la experiencia que hacemos en el trayecto, en ese viaje a Ítaca. ¿eh? Si quieren ustedes que, que Cabafis se ha popularizado. ¿eh? Cuando ya nos hemos olvidado de Homero, al menos nos queda la posibilidad de acordarnos de, de Cabafis. Dos palabras sobre Frank nuent. Frank Nugent eh, escribirá en su carrera como guionista en Hollywood 21 guiones, 11, nada más y nada menos, para John Ford. ¿Eh? Se los leo, por los que conozcan la obra de Ford, vean la entidad de la colaboración de Frank Nugent. Ford Apache, la primera, Tres padrinos, La legión invencible, Powermaster, El hombre tranquilo, eh, Scalan en Hawaii, Centauros del Desierto, La Salida de la Luna, El Último Urra, Dos Cabalán Juntos y La Taberna del Irlandés, entre 1947 y 1963. Nugent, eh, entre 1936 y 1940, fue crítico cinematográfico del New York Times. Y Daryl Zanuck, que produjo unas cuantas películas de Foreign en algunos años gloriosos, eh, se interesó por su escritura y se lo llevó a Hollywood para que le hiciera de eso que los, los que nos llaman un script doctor, alguien que lee los guiones que otros han escrito, da su opinión y propone cambios y modificaciones. A partir de 1944, Nugent se convierte en, en un freelance writer, en un escritor freelance y el año 47 eh, le envían a cubrir el rodaje del fugitivo la película que Ford está rodando en México basada en el poder y la gloria de Graham Green eh, Y de ese contacto imprevisto eh, nace eh, esa colaboración que se va a prolongar durante 11 eh, películas. Eh, escribirá guiones también para Otto Preminger, para Raoul walls para Robert Weiss, pero es evidente que el corpus eh, central del trabajo de nuvent es el realizado por... Eh, por Ford. Eh, lo cual no quiere decir que Ford a, aceptara a veces eh, de, todas las eh, ideas de Nugent. ¿eh? Eh, fíjense en una. Ustedes han visto sin duda Central del Desierto. ¿eh? Eh, si ustedes cogen el guión, tal y como, tal y, el guión de rodaje tal y como Nugent se entrega a, a Ford y van a la escena en la que Ethan Edwards confronta, se confronta con Debbie, con su sobrina, en la cueva y la coge en brazos. Eh, se acordarán que en la película Debbie, vámonos a casa le dice, en la versión escrita por Núñez no le decía eso le decía algo mucho más, como diría yo menos sutil le dice, te pareces mucho a tu madre <ríe> los que conozcan la película de la trascendencia del cambio podrán evaluar hasta qué punto Ford sabía lo que tenía entre manos ¿eh? y no era alguien que se limitaba a ilustrar, digamos, un guión más o menos prefijado ¿eh? que era capaz de cambiar en el último Segundo, algunas cosas. Dos eh, ideas sobre la gran ap la aportación de Nugent a la obra de Ford. Una mm, es posible, la otra estoy seguro. La posible es, se le atribuye haber atemperado la visión sobre los indios de John Ford. ¿Eh? de un cineasta de tintes, si no quieren ustedes utilizar la expresión racista, eh, no demasiado complaciente con eh, los indios, visto siempre como el otro, el enemigo, etc. ¿eh? Eh, Nugent, eh, y Fora Pacha es la primera prueba de ellos, le hace comprender mejor que ahí hay un territorio que debe respetar, debe explorar y debe tratar de otra manera. Digo, no estoy seguro porque no creo que el cine anterior de Ford sea tan mm, distinto del que inaugura Ford Apache. La otra idea sí que es una idea, sí que viene directamente de Nubén. Nubén ha contado que Ford uh, le pedía cuando, que cuando escribiera el guión, los guiones, de las películas que él le, le sugería, quería eh, un relato completo de la vida de todos y cada uno de los personajes todo lo que había sucedido antes de la acción que la película contaba y todo lo que sucedía después, aunque no lo fuera eh, a utilizar. Eh, en For Apache se inaugura una técnica, si no se inaugura, no está nunca, nunca antes en For eso tan clara como entonces, que marca a fondo el cine de Ford de la madurez, que tiene que ver con el pasado inexplicado de los personajes, o explicado de manera indirecta, vean el propio Forapache, nunca sabremos qué ha pasado entre esos dos compañeros de armas militares, los dos, eh, solo una frase, por lo que tú hiciste, a ti te condecoraste y a mí me mandaron aquí, a Forapache, Fora nunca sabremos qué ha pasado, ni dónde, ni cómo, ni de qué manera, eh, la, el antagonismo entre los dos personajes está mostrado únicamente a través de, nos deja, For es un cineasta también, que confía en el espectador ¿eh? y que sabe que al espectador no hay que contarle todo, hay que dejarle que al espectador piense por su cuenta. Centro del desierto no hace falta que se lo diga, aunque aquí estamos en el borde del manierismo, Comparado con lo de For Apache y comparado con lo de Vagon Master, que todavía es más, desde mi punto de vista, más interesante. Digo, al borde del manierismo, porque la primera escena, eh, la primera escena tan estudiada, por cierto, muy modificada con relación al guión de Frank Nugent, es toda. Los 17 planos que abren la película nos cuentan todo lo que necesitamos saber sobre el pasado de San Edwards. Eh, eh, no es así en el guión, no es exactamente así, ni para nada en la novela de Alan Lemay, que va por otros. otros, otros. Pero ya que estamos con Bago Master quiero llamar la atención sobre Vagomaster. Vagomaster termina con un tiroteo. <risa> Hay un tiroteo al principio, un atraco antes del comienzo, los clegs, los clegs, eh, eh, Esto es fascinante también. Eh, el, la película comienza con un atraco a un banco y un asesinato brutal por parte de Shiloh Clegg. Eh, eso está titulado antes de los títulos de crédito. Eh, cuando los clecks aparezcan en el interior de la película, que comienza formalmente después de los títulos de crédito, los clecks se meten en un territorio que no es el, del que van a tener que ser expulsados. Es decir, Ford sabe desde el principio, mensaje para el espectador, estos personajes no forman parte de mi grupo, son eh, aquellos que deben ser excluidos radicalmente si queremos que la sociedad funcione. No pasa eso ni con los navajos, ni con los cómicos de la legua, eh, ni con los mormones, ni con los vendedores de caballos de pasado, ya lo vuelvo sobre esa idea, de pasado no claro, ¿eh? pero sí con los Ahí, eh, pongan, Vean también la escena en la que los kleks irrumpen en el campamento mormón en pleno baile, en otro interludio musical. <risa> la fría está llena de interludios musicales. Eh, interludio musical. Y cómo Ford filma la oposición entre los dos grupos que se constituyen, el grupo de los mormones el grupo de los kleks. ¿eh? planos prácticamente, primeros planos 180 grados supuestos entre sí, simplicidad absoluta, no vamos a complicarnos mucho la vida con grandes arabescos, ¿eh? pero eh, todo esto sobre fondo negro, fondo negro, es decir, eh, más claro agua, ¿eh? los clegs eh, y la, las miradas de los, de los personajes. Bueno, y Vagomaster, mi tesis, ese tiroteo final eh, hay una cosa que no se explica, Si ustedes ven atentamente la escena, Travis, Ben Johnson, se liquida a seis bandidos con amplia experiencia en apenas diez segundos. ¿Quién es Travis? ¿De dónde viene? ¿Qué pasado tiene Travis? Alguien dispara también. En un momento determinado de la película, Elder Warbon le ha dicho, tú no has disparado nunca a hombres, no, solo, solo a, a serpientes y al final la recuerda con decir, has matado un montón de gente, le dice, eran solo serpientes. El pasado, nadie, ningún crítico se ha detenido en este, que a mí me parece evidente, es decir, no se puede ser tan buen tirador, por así decirlo, ¿eh? si no se ha ejercido eso antes en otros campos. Forno dice absolutamente nada sobre, sobre eso, nos deja a nosotros, si lo vemos, lo vemos, si no lo vemos, no lo vemos, está ahí, la película lo pone sobre la mesa y nos deja a nosotros que interpretemos como, bueno, como es el bueno, tiene que ganar, pues eh, dispara muy bien, o algo ya puesto por la segunda, conociendo a Frank Nugent, los guiones que escribe para Ford y sobre todo conociendo a Ford, que eso tiene que ver con algo más, eh, más de fondo, digamos, en la película, que Travis es también un outsider, pero ahora, digamos, recuperado, Fíjense lo que comentaba antes cuando he dicho el norte, ¿cómo trata Ford la guerra civil? Como una cicatriz que hay que intentar borrar, como un grupo de personas que hay que intentar de recuperar, integrar en la nueva nación que se, que se constituye. Piensen, por ejemplo, en el, el sol sale en Kentucky, por ejemplo. ¿eh? O eh, en la diligencia misma, en el enfrentamiento entre John Carradine y Thomas Mitchell, ¿eh? el caballero del sur y el soldado que ha servido a las órdenes del general Grant. <risa> Aparición de, de Grant en la, la película. Bueno, dos últimas palabras sobre Ben Johnson, porque yo creo que esta película no sería lo que es sin el trabajo de Ben Johnson. Yo quisiera también sugerirles que se fijaran en dos escenas, sublimes ambas. Una, el diálogo que Ben Johnson mantiene con Warbond mientras Warbond intenta comprarle los caballos. Ben Johnson y, y y Harikari son tratantes de caballos, aparecen en Crystal City con los caballos, y los mormones quieren comprar esos caballos para su recorrido. Eh, apoyados en una verja, con un cuchillo y un trozo de madera, Ford filma esa conversación entre los dos personajes, me incluye de vez en cuando algunos planos de Sandy, el colega, que comienza en ese su historia de amor con Prudence, una chica mormona con la que no le veremos intercambiar ni una sola palabra, en la película pero la veremos en los planos finales montada en el carro con ella ¿eh? y ya convertido digamos en el novio oficial de, de Prudence. Escena que los que vieron el otro día Paisá solo tiene equivalente posible en, en, la, en, la, en ese memorable momento de Paisá, primer episodio, Sicilia, en la que el soldado americano y Carmela, la joven italiana, sentadas en una torre normanda con el mar al fondo, él le dice a ella, firmado en un plano único, fijo, fordiano, por decirlo de alguna, de alguna manera, le dice, me, yo, boy, you, Carmela, girl, y cosas de estas así, en el límite de la banalidad absoluta. ¿no? Bueno, nadie como Ford, nadie como Rossellini, digamos, para ser capaz de poner en escena este tipo de situaciones. La segunda es el que dicen que era el momento predilecto de toda la obra de su marido de la mujer de Ford, y probablemente el mío también era ya, debo decir a mí, que lo era ya antes, aunque, antes de saber que era también el predilecto de la mujer de Ford. Eh, los mormones hacen a, a Travis y a Sandy, les ofertan comprarles todos los caballos, pero les hacen una segunda oferta, ¿por qué no hacéis de guías para acompañarnos? Nosotros no conocemos el camino, no somos de aquí, no, eh, ¿por qué no nos eh, lleváis hasta el río San Juan? Travis y Sandy, Travis no, tiene, no le apetece la cosa y dice que no, en principio que no. A la mañana siguiente estamos en el momento de la partida de los mormones, las carretas se ponen en marcha en un bellísimo plano con las, el trazado, digamos, de las los elementos que dividen los campos mientras las carretas van pasando a lo largo y en ese momento llegan Travis y Sandy y se sientan encima de esas maderas y comienzan a, a pobres hombres, vaya problema tendrán y de repente Sandy se pone a cantar una canción popular, que <risa> se la van a ver ustedes. Eh, eh, esa canción popular desata la decisión, sin decir más, mientras siguen cantando los personajes, eh, deciden, creo, eh, le dice, Travis le dice a Sandy, tenemos trabajo. Nos vemos en el río San Juan y salen a caballo. Es La simplicidad es cristal puro, cristal cinematográfico puro, la transparencia de la escena, la desdramatización, la idea de que sea una canción lo que desate digamos, el, el cambio de opinión, del, de, sobre todo del personaje principal, del personaje que hace Ben Johnson. Ben Johnson que trabajó cinco veces para John Ford, yo fue, fue campeón, perdón, ben Johnson fue campeón del mundo de rodeo, ¿eh? Eh, de familia de origen irlandesa y Cherokee, de sangre india. ¿eh? En el, en, y mm, se incorporó al cine de Ford, en For Apache, doblando a Henry Fonda en las escenas a caballo. Trabajará también con un personaje, siempre se llamará igual su personaje en las películas, en la legión invencional, Tairi también, Sargento Tairi, siempre Tairi, Tairi. En Vagomaster, Ford le dará el protagonismo, es una película sin estrellas. ¿eh? eso es, Gran parte de la belleza de la película tiene que ver con que no tenemos delante los rostros estereotipados, un poco como pasa en Paisá también de Rossellini. ¿no? Son actores de reparto, de fondo, ¿no? de la stock company de Ford trabajaba siempre con un grupo de gente habitual, están todos aquí, está Jane Darwell, está Warborn, bueno, y todos los que ustedes quieran, está su hermano Francis, bueno, todos, todos los que ustedes quieran. Trabajará en Río Grande también, ¿eh? en, los dos, en La Legión Invencible y en, en los dos, papel de sudista que ahora está en la caballería del norte, ¿eh? papel de sudista ¿eh? y en Río Grande se produce la ruptura, Malentendido, Ford y Ben Johnson riñen y Ford dice bueno pues he acabado contigo. 14 años después le llamará otra vez para el que va a ser eh, su último western, Otoño Cheyenne, la traducción literal, ¿eh? el Gran Combate, el título también nuevamente eh, español. ¿eh? Bueno. Uh, pero sin duda hay una imagen de Ben Johnson que a mí nunca se me va de la, de la cabeza. Seguro que todos ustedes han visto Grupo Salvaje de San Pekín. Ben Johnson es uno de los eh, cuatro eh, ladrones capitaneados por William Holden eh, eh, llevan del peso de la, de la película. Y el que haya visto Grupo Salvaje no habrá podido olvidar jamás el paseo final de William Holden, Warren Oates. Eh, eh, Ben Johnson y el cuarto, Ernest Nine dirigiéndose a la muerte ¿eh? para o sea, intentar rescatar uh, de las manos de ese general mexicano sin escrúpulos su amigo que ha sido uh, uh, detenido al que le están torturando salvajemente, saben que de ahí no van a salir con vida ¿no? y Pekín pa, de una manera muy Fordiana, digamos, les acompaña, por decirlo de una manera, hasta el, el sacrificio, digamos, final. Y bueno, hay, y hay, en, en ese caminar de Ben Johnson están uh, todo el cine que ha hecho con Ford, uh, eh, y no solo uh, el cine que ha hecho con Ford, y con otros uh, cineastas. El año 71, Peter Volganovich llamará a John Ford para hacer un papel, eso que llaman los americanos de reparto, en la última película. Eh, Oscar, eh, merecido al mejor papel. Digo esto porque Ben Johnson es uno de esos casos de cineastas eh, o de actores eh, que dan el genio de una cinematografía, es decir, actores que no son las grandes estrellas, no son las superstars, pero son por el contrario el soporte básico que está detrás del, del gran cine de muchos eh, cineastas. Termino con una, con una pequeña referencia. Antes he dicho, eh, me he permitido señalarles quién era desde mi punto de vista el heredero actual del cine de John Ford, y he dicho de Straub. Permítanme ahora que le señale el único cineasta que yo creo mm, que en algunos uh, aspectos se puede medir en el cine hecho a la vez de John Ford, con John Ford, que es Alexander Dovgenko, el cineasta ucraniano, soviético, donde también, cineasta del mito, también un cineasta de una extremada apertura y al mismo tiempo un cineasta de una extraordinaria intensidad. Dovgenko y Stroh son, digamos, de alguna manera, dos elementos que merece la pena explorar en relación con lo que Ford nos enseña, y nos enseña la verdad es que... Eh, muchas cosas. Bien, hasta aquí. Eh, como hoy sí tenemos tiempo, hoy sí tenemos tiempo, la película es cortita, ochenta y tantos minutos, no hace falta más, Para sobre, eh, con ochenta y tantos minutos, nos cuenta lo que otros tardan en contarnos, los cineastas actuales, son películas de dos horas, dos horas y media, tres horas, un rollo espantoso, eh, en el cual podríamos prescindir de, de, de minutos y minutos por todos los lados, No, For, con ochenta minutos, bueno, se ponen las botas, ¿eh? como, van a ver, como van a ver ustedes, sin la más mínima vacilación. Si les parece y alguno tiene interés podemos tener un, una conversación al terminar que bien puede versar sobre la película que van a ver ahora pero también sobre alguna de las anteriores que no hemos podido hablar y también tampoco me importaría, sobre todo a los que sean habituales, saber un poco a estas alturas, ya he dicho al principio que cruzábamos el Ecuador, eh, qué piensan de estas películas que han visto y bueno, si les quedan ganas de seguir en la segunda parte del, del ciclo. Espero que les guste tanto como me gusta a mí la película. Gracias.